Hola amigos de YouTube, de su canal Mexcan, les saludo a su amigo Daniel, aquí desde Langley, Canadá, en la Columbia Británica. Y bueno, muchos se preguntarán por qué casi no subo videos o por qué me tardo tanto. Lo he explicado en muchos videos, pero lo vuelvo a explicar. Me demoro porque mi trabajo me absorbe mucho tiempo y desafortunadamente este no cuento con mucho. Trabajo prácticamente todo el día. Cuando se viene a trabajar a Canadá se trabaja bastante, se hace mucho tiempo extra, pues hay que aprovechar las oportunidades cuando estas este, se presenten. Pero bueno, aquí estoy. Y el tema del día de hoy es el permiso de trabajo. Me han preguntado mucho, tanto en Facebook como en el canal, ¿cómo puedo conseguir un permiso de trabajo? La respuesta no es sencilla. Es decir, no es fácil. A mí me demoró mucho tiempo poder conseguir una compañía que esté dispuesta a pagar todos los gastos para poder yo tener un permiso de trabajo. Yo sé que ustedes me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de esa compañía? Pásame el nombre. Desafortunadamente la compañía donde estoy trabajando ya no quiere traer más gente. Es decir, este yo corrí con suerte porque... En el 2017 ellos tenían mucha producción también este año, pero eh, están empezando a llegar muchos eh, refugiados a Canadá, muchos esponsoreados. Esponsoreados son este, patrocinios de familiares que ya viven en Canadá, que ya son residentes y que deciden patrocinar a sus familiares. Entonces están empezando a llegar muchos hindús, muchos filipinos, muchos chinos. Eh, y muchos reclamantes o clamantes de refugio, y esas personas son las que están eh, metiendo ahí a trabajar a, a la empresa. Entonces para las empresas, este, los números son más importantes que simplemente tocarse el corazón, ¡ay, voy a ayudar a los mexicanos! No, a ellos no les importa eso, a ellos les importan los números. Y si decidieron traernos en el 2017 es porque no podían conseguir a la gente para trabajar ahí, Ahora ya están empezando a llegar mucha gente de muchas partes, debido a, a que empieza a llegar gente por medio de los refugios. Y es que, ¿cuál es el principal problema? ¿Por qué no puede uno conseguir un permiso de trabajo fácil? El problema no es hacer el trámite del permiso de trabajo. Digamos que esa es la parte final, esa es la parte fácil. El problema es el famosísimo LMIA, que significa Labor Market Impact Assessment. En pocas palabras, es una valoración que hace el gobierno para ver qué tanto les va a afectar en el mercado laboral. Porque para ellos lo más importante es darle trabajo primero a los canadienses. Canadian First. Eso es lo más importante para ellos. Asegurarles trabajo a su propia gente. Entonces, para que el gobierno autorice una empresa para contratar gente, tienen que primero ver que es una empresa seria, una serie de requisitos, que tenga ciertos años existiendo esta empresa, que paguen sus impuestos, etc. Una, una empresa bien establecida para evitar fraudes, que no sean empresas fantasmas que quieren contratar gente. Pero el siguiente requisito es que ellos deben de poner anuncios en internet, en el periódico, en la radio, etc. Ferias de empleo, que están ocupando gente. Después de un periodo de tiempo, no sé si es uno o dos meses, ellos deben aportar pruebas de que pusieron los anuncios en la radio, en el internet, en el periódico, en todos los medios, en Facebook, etcétera, que ocupan gente y que no, no cubrieron sus vacantes. Inclusive también el gobierno, mediante su departamento de, no recuerdo el nombre exacto, pero de su departamento que se refiere al trabajo, les manda gente, les manda refugiados, les manda esponsoreados. Y después de ese periodo de tiempo, entonces la, la compañía puede decirle a, al gobierno, ¿sabes qué? Toda esta gente que me mandaste no duraron, se quedaron un mes, dos meses y se fueron. No sé por qué no se quieren quedar. Bueno, yo sí sé por qué no se quedan, porque yo trabajo y se... Sé por qué se están saliendo, porque la verdad la paga es mala. Les están pagando el mínimo, 12, ¿qué? 12.60 o 13 dólares la hora. La verdad es un salario muy castigado aquí en British Columbia. De, debido a lo, lo costoso que es la comida, la renta, la verdad 12 dólares, 13 dólares la hora no es nada. No, no, no, se, no te sirve para mucho y más cuando tienes familia e hijos. Eh, aquí más o menos para poder sobrellevarla. A partir de 15, 16 dólares la hora. Y créanme que es un salario muy ajustado. Yo creo que a partir de 20, 22 ya puedes empezar a respirar un poco mejor. Pero bueno, ese es el problema: el LMIA, que están poniendo muchas trabas para traer gente de fuera. Y por esa razón no es fácil conseguir un permiso de trabajo, sobre todo en provincias donde te piden el LMIA. Desconozco qué provincias no lo piden. Eh, bueno, sí sé que cuáles provincias no lo piden, pero no sé si, por ejemplo, eh, Alberta te pide LMIA, habría que investigarlo, si este Saskatchewan o este Manitoba te, te piden LMIA o los territorios del noroeste, Nanabat o Yukon, que no son este provincias, son territorios administrados por Canadá. Las provincias del Atlántico no te pidan LMA, pero ellos tienen otras reglas. Ahí es otro rollo, completamente diferente. En algún video les puse un enlace acerca de lista de empresas que están contratando gente para esas eh, provincias del Atlántico. Si no, voy a echarle una buscada a los videos y voy a ver este, dónde puse ese enlace para volvérselos a poner y contactar esas compañías que están ocupando gente en esas provincias, en las provincias del Atlántico que tienen esos programas muy específicos. Pero sí, el principal problema es el LMIA. encontrar empresas que ya tengan autorizados eh, contratar gente de afuera. Eh, sí existen este, agencias, pero yo no, no me confía mucho de ellos porque a veces eh, te están... Este, te están cobrando dinero y, y muchas veces no es cierto, es un negocio y es fraude la mayoría de las veces. No se confíen en publicaciones de Facebook que les dicen este, trabajo en Canadá, están ocupando mucha gente, mexicanos, etc. Tengan mucho cuidado con ese tipo de, de publicaciones que hacen en redes sociales porque la mayoría de las veces son fraudes. Eh, lo mejor sería contactar a las empresas de forma directa, ya sea llamándoles por teléfono, mandando correos, aunque es más efectivo llamándoles por teléfono, porque normalmente cuando tú mandas un correo no te los contestan. Entonces es mejor llamar y preguntar, ¿oye, están contratando gente? No, pues que sí. Ok, yo soy de tal país, yo soy de Colombia, yo soy de Ecuador, yo soy de Costa Rica, etcétera. Y ya ellos deciden si quieren o no quieren este, traer gente de afuera desde ahorita se los digo, no es fácil, yo corrí con mucha suerte, duré 10 años para encontrar una compañía y la verdad pues estoy muy agradecido con Dios por haber encontrado esta compañía que me pudo traer y ya cumplí aquí un año, siete meses, ya voy para el año de ocho meses. Y, por, y si están preguntando si ya tengo la extensión, todavía no señores, después de siete meses que metimos la aplicación de la extensión, todavía no me han autorizado, pero yo tengo confianza que la próxima semana ya esto ocurra, porque algunos de mis compañeros ya los, ya los autorizaron, nada más falto yo y unos cuantos más este, compañeros, pero bueno, seguimos esperando, como las embarazadas, ¿eh? pero sí, el permiso de trabajo es muy complicado conseguirlo, principalmente por el ya para trabajos este, semi-calificados. Para trabajos calificados que son trabajos técnicos o para profesionistas, a ellos no les piden LMA. Para ellos es más fácil conseguir compañías que estén dispuestas a pagar tu viaje, hacer el trámite, etc. Pero la ventaja de esos empleos es que no te piden LMIA. Bueno, a ti no, a la empresa no les son, están exentas del LMIA. Y hay una lista de profesiones que aparece en la página de Canada.ca donde tú puedes ver qué profesiones no requieren LMIA. Actores, enfermeras, ingenieros, abogados no, porque abogados necesitas tener, estudiar las leyes de aquí y tener este, la licencia para poder ejercer la. Las leyes de aquí de Canadá. Pero sí, para ciertas profesiones este. No requiere LMA. Bueno, amigos, pues espero que les haya servido este video informativo. Nos vemos para la próxima. Adiós.